Yo soy Brenda Hernández, fundadora de Chicks vs. Estigma, plataforma dedicada a brindar educación a las mujeres acerca del cannabis en una familia súper tradicional en donde todo era antidrogas y eso no lo tienes que hacer. Una, porque eres mujer, ¿no? Dos, porque pueden abusar de ti si usas sustancias. Y pues siempre crecí en esta cuestión de no di no a las drogas. Mi primer primer recuerdo con la cannabis eh, fue cuando tenía 13 años. Tenía una amiga que acababa de llegar de vivir de Mazatlán. Llegó a mi escuela y pues ella fue la persona que lo acercó a mi vida. Recuerdo que ella me, me platicó cómo eran los efectos que había tenido y pues dije, ok, pues vamos a intentarlo. Y pues sí, lo único que me acuerdo es que nos moríamos de la risa de todo. Después de eso, pasaron algunos años hasta que ya estaba como a finales de la prepa y pues yo lo hacía como muy de vez en cuando, nunca de manera regular. Yo nunca compré mi propia hierba en ese entonces, era como de una fumadita por aquí, una fumadita por allá. Y pues sí, fue hasta ya casi mis 30 años cuando lo empecé a consumir de manera habitual. Me empecé a acercar un poquito más a la planta por una cuestión medicinal de mi mamá. Ella tiene una condición en columna, que es una enfermedad degenerativa que se llama escoliosis rotativa, y pues ella de un momento a otro perdió su independencia, su movilidad, y pues nada le ayudaba. O sea, llegó un momento en que ya era de darle morfina para el dolor. Dentro de esta desesperación del poderle brindar una, una alternativa o algo que le ayudara a tener una mejor calidad de vida, pues me acordé que te dicen que ayuda para el dolor la cannabis, que ayuda a pacientes terminales, pacientes con cáncer. Y pues decidimos darle una oportunidad. Eh, la verdad es que hasta me daba miedo como preguntárselo, no de, oye, mamá, ¿y si probamos cannabis? Bueno, marihuana, ¿no? Pero ya era tal la situación que me dijo, sí, hija, ya, investiga, hagamos lo que tengamos que hacer y veamos si funciona. Entonces empecé a investigar y investigar. Y pues me di cuenta que no había mucha información. Por fin dimos gracias a Fundación por Grace y todo el equipo de personas que están, que están ahí trabajando. Di con el CBD, entendí un poco de los usos del cannabidiol. Mi mamá empezó a tomarlo y en tres meses mi mamá cambió radicalmente. O sea, recuperó su independencia, el dolor sigue. Su tema es de huesos y no es tan fácil quitar, ya es algo que ella vive todos los días con ello. Pero sí redujo mucho la inflamación, redujo un poco el dolor, redujo la cantidad de medicamentos que ella estaba tomando farmacológicos y cuando me di cuenta de que en tan poco tiempo había hecho tanto cambio pues fue cuando dije ¿qué tiene esta planta que es tan ilegal o tan prohibida pero que al mismo tiempo puede ayudar a tantas personas? En este camino de ir aprendiendo, de ir viendo, pues, cuáles eran todas las posibilidades que tenía la planta, pues, me di también cuenta de que no había información o no había este lugar seguro. Y, ahí, pues, de ahí surgió Chicks, el crear este espacio seguro donde pudiéramos hablar sin pena, sin estigmas, sin que nadie nos vea feo o que te sientas como intimidada. Pero también conforme más voy aprendiendo y voy viendo, pues, las mujeres han estado siendo parte de la legalización, siguen siendo parte del movimiento desde Toda la vida, o sea, las mujeres, las mamás de hijos con capacidades diferentes o necesidades especiales medicinales, han sido las mujeres que han hecho o creado la jurisprudencia del cannabis medicinal. Hoy en día veo que más y más y más mujeres están como inmersas en la industria y haciendo de todo tipo de cosas, o sea, desde empresas de CBD o creando summits medicinales, hasta pues chicas que están haciendo sus marcas de ropas, sus comestibles, sus propios cosméticos de manera artesanal. O sea, sí creo que las mujeres somos parte de la cannabis. Digo, la planta es femenina, ¿no? La que te pone, la que da cogollos. Es algo fabuloso y creo que sí tenemos este enchufe con la planta, por decirlo de alguna manera, desde nuestro ADN, ¿no? En Expo Weed de hace dos años, Chicks vs. Estigma fue el primer stand en la historia de Expo Week, en tener un stand exclusivo para las mujeres, ¿no? Fue una locura, o sea, todo el tiempo había gente en el stand preguntando, queriendo saber qué onda, las mujeres estaban impactadas de... ¡No más! O sea, nunca había visto que podía comprar un jabón con CBD o que hubiera podido tener un bong así de bonito, una pipa así de bonita, es como de... empezó a, a crear esta apertura en que las mujeres también empezáramos a salir del closet. Yo tengo un hijo de cinco años, así que, obvio, el tema de la maternidad para mí es súper importante y ha sido uno de los temas justo. Pues, más platicados o, o los temas que más se me acercan para pedir opinión. Y creo que sí en el momento en que una mujer se convierte en madre, se convierte en alguien de la cual todo mundo puede opinar. Desde, ¿le vas a dar leche materna o no? ¿Le pusiste el suéter o no? Ay, ¿Pero qué tipo de escuela va a ir? Ay, pero ¿sabes? O sea, como que el ser mamá te se llena de opiniones ajenas. Y cuando hablas de ser madre y, y fumar cannabis, inmediatamente cambia el chip de la persona y piensa que entonces eres una madre irresponsable que tu hijo va a estar llorando por leche y tú vas a estar acá en el sillón super high sin moverte, ¿sabes? El proceso que yo tuve justo con mi hijo fue cuando él nació, pues sí me esperé a terminar lactancia. Terminando mi lactancia empecé a consumir y también pues, me tocó romper el estigma de consumir siendo mamá porque no me atrevía a prenderme un porro porque estaba mi bebé ahí, ¿no? Que yo decía, bueno, está dormido ya tomó su leche, ya tiene el paña limpio, ¿no? O sea, y aún así me daba miedo. Después pasé en el... Ok, fumo cuando él está dormido, ¿no? Y después fue el estigma de... Y cuando está despierto, ¿alguna vez me verá prenderme un porro? Y también pasé por ese otro proceso, o sea... Entonces, pues es algo que no se lo puedo ocultar, y más bien es cómo le voy a explicar. Y es algo que yo creo que cada mujer, cada padre, cada persona que tiene un bebé o un niño en casa, o sea, tú vas a decidir o definir qué es lo que mejor te conviene a tu familia, a tu forma de vida, a tu pensamiento. Y pues en mi caso hoy, yo ya salí del closet con mi hijo. <risa> sabe que con sabe que es mi medicina, sabe que me dedico a esto. Y pues para él tiene una familia normal. El poder defender un consumo cuando existen tantos estigmas alrededor, pues se convierte en una locura. La verdad es que yo, pues igual, siendo mamá, me ha costado justo el poder hablar de mi profesión abiertamente en la escuela. Estuve trabajando muchísimos años en un trabajo Godín, en una agencia de medios, en donde pues no estaba Involucrada en nada de, de cuestiones de cannabis, pero ya cuando me empecé a dedicar 100% a Chicks vs. Estigma y dejé mi trabajo Godín, pues es cuando te preguntan: ¿Y tú a qué te dedicas? Y no sabes qué contestar. ¿Qué tal que les digo que me dedico a la cannabis y entonces ya no van a querer que sus hijos se junten con mi hijo? O no nos van a invitar a las fiestas infantiles. O sea, el romper para mí ese, ese mismo estigma que yo traigo me fue muy difícil y hoy en día puedo decir que soy muy afortunada de las personas que están alrededor mío porque una vez que salí del closet en la escuela con la directora, con los papás que son los amigos y amigas de mi hijo, pues me di cuenta de que nadie dijo nada, nadie me dejó de hablar, nadie me trató diferente, quizás sí te das cuenta que algunas personas te pueden ver raro, no pero al final, estas mismas personas se han acercado a mí para decirme, oye, Bren, yo he escuchado que la cannabis ayuda para esto. Explícame. Y les he explicado y es algo bien bonito porque es el poder tener esta apertura con otras personas que también ya son madres o padres de familia y que también pueden estar interesados en cannabis. Y empieza a cambiar la perspectiva porque te ven que eres una persona que trabaja, que es responsable, que su hijo está bien, que no está loco, que no está desatendido. En fin, ese tema de la maternidad es bastante complicado y hasta va en función desde las mujeres que consumen embarazadas. Investiguemos, hagamos diálogo. Eh, existen muchos estudios que nos dicen que la cannabis puede ayudar, por ejemplo, en cuestión de náuseas. Existen embarazos bien complicados que vomitan los nueve meses. ¿Por qué no el CBD o la cannabis en dosis, obviamente, súper controladas y bajo un... Eh, esquema médico y supervisión médica, pues ¿por qué no? no? Si, es un, si nos metemos eh, fármacos llenos de químicos, pues ¿por qué no utilizar una medicina que viene de la naturaleza? El año pasado se tuvo la oportunidad de que ALCAN, esta es la Asociación Latinoamérica de Cannabis, eh, hiciera una pequeña sección que hablara de cannabis dentro de un noticiero matutino de ADN 40 de Televisión Azteca en México y se hablaban se abordaban distintos temas económicos, políticos, de uso adulto, etcétera. Y funcionó muy bien, la respuesta fue muy positiva y ahora Tiempo de Cannabis es un programa unitario, es el primer programa en la historia de la televisión en México que habla 100% de la planta. Entonces también espero que, que este tipo de programas como Tiempo de Cannabis pues empiece a permear en que más medios se avienten y se sumen a la conversación, sea cual sea su punto de vista, yo creo que todo suma y pues es momento de hablarlo, porque si no nos ponemos las pilas ahorita, pues podríamos perder la oportunidad uno de ser potencia mundial, y dos, pues vamos a permitir quizás que empiece a entrar mucho producto a nuestro país también y que ni siquiera tengamos la información. Algo que creo muy firmemente es que antes de vender cualquier producto de cannabis, me incluyo, antes de vender bongs, pipas, necesitamos educar a la gente. El estar trabajando un proyecto para mujeres también me ha hecho aprender muchísimas cosas del feminismo, de diferentes posturas, de, de entendimiento entre personas, de ser empáticos unos con nosotros. otros. Pero yo sueño que aunque a lo mejor mi hijo o la generación que sigue después de mi hijo tenga la fortuna de que exista armonía y empatía en la sociedad. O sea, para mí el cannabis pues sí me ha ayudado a aprender mucho de esto. Que la planta tiene un poder muy grande en nosotros para interiorizar en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, y que eso se traduce pues, en esto, ¿no? en el ser más empático. Es el, si alguien te dice que algo está mal, ya te lo vas a preguntar dos veces, ¿sabes? Ya no te vas a creer lo primero que te dicen, vas a investigar porque ya estás descubriendo que viviste engañado muchos años. ¿no? Y, el, y, y esto pues, se abre en no solamente en nuestras mentes y nuestro conocimiento, sino que también creo que es, un, es una apertura de conciencia.